a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder un día más, esta vez escenario dominación Berlín Berlín me encanta siempre, me gusta Berlín <ríe> Venga, PR 9.7, tanques rusos, seguimos fuleando el T-72B, el T-62M1 Y el T-72A lo tengo inoperativo, pero bueno esta vez no lo vamos a sacar Vamos a ver, T-72B, arranca Vamos a por la zona C Venga colega, este es, esta tanqueta que tenemos delante mía es un vehículo bastante rápido Nosotros de motor apenas tenemos modificaciones y de proyectiles todavía no tenemos los proyectiles de flecha Como digo yo, solo cargas huecas y cargas eh, puntas explosivas ¡Buah! Reventón, venga, ya nos arrean desde ahí, prácticamente desde allí Venga, este tanque es flojillo, venga, un impacto Venga, este aguanta, venga, ese pegado por ahí Van dos tiros ya Vamos, venga, va el tercero, venga, lo aguantas, venga, vamos Ya estamos ahí, casi, casi Este blindaje nos tiene que servir para algo Muy bien, bonito, venga, vamos Ya estamos aquí, casi pisándose un ojo rápido, visual. Nada, venga, pisándose. Venga, vamos a tomarse. Venga, y vamos a tener que reparar. Venga, nos ponemos más o menos de frente a ese muro. No vamos a dejar ninguna parte descubierta. Y al loro, a ver, porque a empezar. A, ahí está el fuego de artillería, como no, como siempre. A ver, por ahí, por ahí. Vale, por ahí, ahí se ve algo. O por lo menos me ha para ver. Ahí me ha parecido ver algo, pero bueno, si la marca. Venga, ahí está. Zona capturada Venga, vamos terminando de reparar 1-0, venga, vamos, perfecto Venga, vamos a ver Alguien viene por ahí, tanque ligero, venga, vamos, rápido Venga, a ver Va, No te atasques ahí, mierda Venga, vamos, ponte derechito Venga, venga, más artillería, venga, venga, no vaya a ser Venga Este tío está a punto de llegar, lo tengo ahí enfrente Ahí está, ¿quién es? ¿quién es? Venga, rebote ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, aguanta, tío, venga, venga, vamos a por él, venga, venga, venga, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. ahí, perfecto Buah, destruido Uf, Madre mía, el la de inteligencia, ahí, cien puntitos, venga, esto se merece un cafelito ah, qué bueno, estupendo Venga, poco a poco, vamos hacia atrás, ahí sigue habiendo marcas, sigue habiendo disparos, soy un tanque muy bajo meter 34 desde aquí. Algo podía haber hecho. Unas veces. Pero claro. Tenemos buen blindaje reactivo. Somos un tanque bastante bajo. Somos un tanque ruso. Venga, estupendo, ganando. Venga, poco a poco escondernos más fuego de artillería. Bueno, ahora mismo no estoy pisando C. Si alguien. No sé si eso ha sido una bomba. Si alguien pisa C rápidamente, esto me lo tiene que cantar bueno, venga, poco a poco eres muy lento a marcha atrás como todos estos tanques rusos venga, poco a poco vamos a ir enderezándonos antes de que aparezca algún propio por ahí por la izquierda y nos zurre por el lateral venga, vamos, aquí escondidos venga, aquí vamos a ver sí, sí, sí, exactamente, también marcado igual que yo me había, ¿Me había aparecido para algo, creo que sí o oh, ha sido chorra bueno, a ver si aparece alguien por aquí ahí tenemos dos tanques medios bah, no veo nada Más artillería Venga, vamos Ahí eh. Amiguete Amiguete por ahí Venga, quién es, quién es Ahí está Ese tanque medio Quién es eh, ya lo veo Venga, el tío está ahí Él me ha visto Yo también Venga Marquita Bueno, en la pared no Pero prácticamente Lo tengo encima Venga, está pisándose Venga, vamos ganando la partida Por muy poquito Venga, vamos tuvo yo tuvo yo Venga Ah, no. Esto va a ser cuestión de salir. De salir rapidito. No, el tío no mira para la otra parte. Venga, tonto no es. Venga, vamos. Venga, listo, perfecto. Uf. Ahí está, perfecto. Ah, ¿Qué es esto? Ah, Leopardo. Mierda. Habían dos. Bueno, traguito de café. Salimos. T64A. Es una pena, estaba tomando C ah, No me di cuenta Venga, pues nada Venga, pulsamos la H Vamos a darle un poco de vidilla Y venga, vamos a defender el punto C, amiguetes Defendemos C Venga, el avioncito Venga, a ver si los aviones hacen su trabajo Venga, el C estaba un leopardo muy bien Vamos a echar una visual Venga, ahí tengo un compañero, tanque medio hay un T-72AV Venga, no veo nada 350 metros de la zona C Desde aquí estoy demasiado cubierto ¿eh? 350 justo Venga, ahí está la marca eh, Está reparando el colega Venga, aguanta ah, Eso es una explosión mi compañero sigue ahí, posiblemente venga, venga, hay un poco de suerte eso me ha parecido una explosión una explosión de de un vehículo venga, el tío estaba reparando mi compi venga, pues sí, pues acerca C ahí está, muy bien perfecto venga, pues nada, estupendo venga, A y B no son nuestras C si la cosa no va mal este compi debería de empezar a tomar C sí, Venga, vamos a por B Rápido por aquí Venga, somos un tanque bajito A ver si estos muros nos protegen De todos los que se colocan ahí delante Venga, ha cubierto Vamos a por B, poco a poco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya Pues el tío estaba ahí No sé Meditando de decir que está empanado bueno, pues perfecto muy bien lo pones fácil, pues fácil venga ametralladora metralladora esa marca antiaéreo, justo ahí a mi derecha pues ahí se oye venga, ahí cerca de las puertecitas de Brandenburgo ahí sigue marcándolo perfecto, venga, ese ¿Qué ha pasado en C No me he dado ni cuenta? Pues.. Pues quizá no estemos tomando C Venga, pues yo me voy a tomar B Venga, vamos Poco a poco, venga, por la guaya tiene que estar la línea Ay, venga, ahora sí Tomando B aviones Oiga aviones Vaya, vaya Siempre pasa lo mismo Vamos a ver Ahí está el tío, todavía está el antiaéreo ahí pegado a las puertecitas de Brandenburgo El amiguete Está bastante lejos, venga, fuego de artillería para variar Venga, bombitas para aquí, para el amigo venga se ha caído cerca impacto bien le ha hecho pupita venga tomando b vamos rápido venga listo ahí está zona capturada dos c y b Buah, qué cerca ha caído Vámonos de aquí venga poco a poco al loro que por aquí pueden aparecer en cualquier momento bajando aquí por el charco Venga, hombre, hemos tomado C, casi tomo C de nuevo. Ahora, hemos tomado... B. ¿Qué es esto? Pum, ¡Venga, pum! Disparos. Venga, uff, eso que ha ido cerca. Avioncito, ¿qué pasa? De verdad? ¿Qué es esto? de 2 a 1. Vaya. Ya decía yo, esto no es un avión. Pues un tanque medio de C. Joder, venga. El T-54, un 7-7 totalmente fuleado. Esta partida hay que lucharla, ya no merece la pena No voy a sacar aquí el T-62M Le faltan muchas modificaciones y esta partida Pues hay que luchar hasta el final Y para ello pues vamos a lucharla con, con tanques fuleados. Es posible, venga este T-54 de 1951 es el mejor T54, el más moderno de todos de, de los tres. Y es un 77. Aquí puede dar la cara. Venga, perfecto, venga. Artillería. El C2A1 que me destruyó. Venga, a ver, cuidado. Venga, venga, a, ver, a ver. esa marca, pero no veo nada. Venga, malo será que me venga a mí también. Venga, ah, un M50 ahí. M50 tomando C. Y venga, y yo, pues a por B, que está mi amiguete. A ver si lo veo Nada, nada, nada Ahí le están tirando de todo Pero el tío aguanta Como A sí, si, la ha tomado A ver por dónde sale Venga, venga compi tomándose. Ah, la hemos tomado Estupendo, ni me había dado cuenta Y venga, yo voy a por B Ahora mismo la partida es para ellos Enganchar ah, No engancho nada Venga, vamos a ver si el tío por aquí eh, Ese disparo es, Esos son mis compis, tanque medio Por ahí no veo nada Y por aquí tampoco ah. No se ve ni torta aquí Pues nada, aquí no hacemos nada Vamos al lío, venga A por B Venga, vamos a echarle un cable aquí a mis compis Ese tanque es durillo Duro de velar Venga, 250 Ajuste de la mira del artillero Venga, vamos rápido segunda, aquí en el agua es como más rápido avanzamos venga, pasando por debajo del puente a ver, al diario por allí aparte del que está en B venga, vamos a jorobarle un poquillo venga, vamos, vamos venga, el 54 corre ha caído ah, el que ha caído, el que ha caído no es ha sido mi compi, creo a ver, a ver, a ver ahí está el tío, venga, vamos Ay, como siempre, maldita depresión Venga, venga, venga, venga, no se ha corcado, venga, venga, venga Vamos, vamos Venga Ah, ¿qué es esto? Lagueo, no Joder, mierda Nada, será posible Venga, ahí tengo que reparar, venga, no me jodas Estoy muerto, a la mierda Será posible Entre la depresión y el lagueo y el bache Ese lo tenía huevo Joder Venga, vehículo de apoyo. Venga, no me rindo. Para adelante, sin más. Venga, mi compi, el M50 parece que está flanqueándolo por detrás. Ahí, venga, vamos, a atacar el punto B, que es la clave de la partida. Ahí se es nuestra. Qué mala suerte. Ah. Bueno, he dicho Leopard, es un C2, C1, ¿no? Ponía. Pero la verdad es que. Eh, es un tipo, parece un Leopard. Es casi idéntico, bueno, venga, vamos vamos rapidito a por ver, aquí es donde está la fiesta, venga, pues por aquí arriba venga, esa marca ahí le he dado, le ha dado, le he dado la he venga, venga, venga, rápido, una bajada rápida venga, venga, coge la cuesta vamos, corre muy bien ese avión cojonudo ese bombazo ahí está venga, a ver si puedo tomar algo de B ya que me ha costado más de un disgusto. Venga, pam, pam, pam, Venga, pasa por debajo del puente. Venga, venga, venga, venga. Venga, ahí están, tomando B. Macho, dejadme un poquito. Que me lo he currado. Venga, a otro puentecito. Vamos. Venga, venga, venga. Pues no sé si voy a pisar la raya. avioncitos, avioncitos, ahí arriba Venga, tío, que, que te atascan mucho Venga, vamos Coge algo Venga, algo, algo, algo Venga, sí 160 leones, vale, pero racha de tres bases capturadas Cojonudo Venga, seguimos oyendo aviones A ver, por aquí Yo creo que esta rampa No, yo creo que no la subo no tengo forma. Venga, pues vamos por allí. Venga, el M50. Pues se ha tomado, se ha tomado, vea. Aquí el compi. Y para ser un tanquecillo, es una la anchoa, como digo yo. Pues la ha he hecho cojonudo. Venga, la bomba cayó ahí cerca. Venga, vamos a quitarnos rápidamente de aquí. Pues algún propio pared aquí por el charco. Venga, vamos. Sube. Venga, en segunda, no. Venga, en primera. Más lento, pero más fuerza venga, venga, venga, uff, uh, eso ha pasado cerca venga, ha pasado cerquísima, ese proyectil. <ríe> se ha visto venga, estupendo venga, venga de perfil de perfil, no, no, de frente de frente, aquí abajo, bien escondiditos venga, ¿quién dispara arriba? la ametralladora a ah, mi compi, vaya partida ha He hecho el M50 avioncito, venga avioncito, ¿qué pasa? Bueno, este compi, no nos olvidemos que está por allí. Por ahí, por donde tiran las bombas. Por allí. Bueno, pues. Si tiene huevos, que venga. <ríe> eh, mi compi, ¿qué que dispara? Venga, ¿quién, quién, quién? Avión. avión, avión, avión. avión A ver, ¿por dónde va? Por allí, por allí. Venga, vamos, venga, a decirle. con la meduela de la torreta. Venga, venga, hombre, impacto, muy bien. Ayuda, perfecto. El mejor cuadrón, por supuesto, Ibis. Ahí está, misión cumplida. muy bien, segundo en el equipo, perfecto Pues al final hemos ganado, buena partida, en 9-7 aquí en Berlín Ah, oh, Berlín, Berlín, siempre Berlín, me encanta Venga, 32.977, 93% de actividad Muy bien, la recompensa del Battle Pass Tres objetivos tres destruidos, dos señores de y tres impactos críticos bueno, seguimos avanzando en el T-72B en los proyectiles de flecha Pues nada, espero que os haya gustado la partida Acordaros abajo, enlace de descripción, caja, discord, Ibis, instagram, facebook Y el canal de nuestro compañero Draconianus en Twitch Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo Chao